Hey, ¿qué es la que hay, mi gente? It's Rocky here from SpeaksFansFaster.com and I have a special treat for you guys today. I got my cousin here from Puerto Rico. Yo le presento a mi primo, Daddy Yankee. <laughs> nah, nah. ¿qué es la que hay? Sí, sí. Salúdale. Bueno, mi gente, espero que estén bien. Un saludo directamente de Puerto Rico, Florida, Puerto Rico. Mi nombre sí. es Kevin, soy primo de Rocky. Claro, claro, estamos aquí. Para a todos See, and today we are going to be working on our hyperspeed training method that you guys know. But we have the treat of Kevin's going to be reading the whole thing in straight up Puerto Rican Spanish. I know you guys love Puerto Rican Spanish and he, of course, does it better than me because he's straight from the island. Um, but before we get into that, I want to ask him kind of a few questions so you guys can get to know him a little better so that you guys can also practice your Puerto Rican Spanish. ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo tú tienes en Puerto Rico? Bueno, actualmente tengo eh, con algunos 14 años desde que me moví de, por, de Estados Unidos hacia Puerto Rico, o so que llevo prácticamente 14 años ahora mismo. Sí, ¿cuándo, ¿cuándo fue cuando tú mudaste aquí por la primera vez? Cuando yo te conocí, aunque tú eres mi primo, yo te conocí cuando yo tenía como 14 años. Bueno, pues viví, viví 14 años en Puerto Rico, estuve como 6 años en Estados Unidos. Luego volví a Puerto Rico y ya actualmente llevo ya como 14 años aproximadamente. Tienes una esposa, tiene hijos. Tengo una esposa, una mujer hermosa y preciosa que ha estado conmigo en las buenas y en las malas en todo momento. Y tengo, gracias a Dios, tengo dos hijos. ¿Y de trabajo qué tú haces? Pues tengo mi propio negocio, eh, tengo mi, mi, mi tienda en Barceloneta, Puerto Rico. Tengo mi tienda online y actualmente trabajo en una farmacéutica. Sí, también él está trabajando conmigo aquí en este video y quizás, y, si va bien, entonces quizás él puede trabajar conmigo más. So, en verdad, eh, espero que le guste mucho el video. Y de comida, comida de, de la isla, como, ¿cuál es tu comida favorita de, de allá? Bueno, mi comida favorita es el ajón blanco con habichuela chuleta frita tostones con mayo ketchup. Si no hay mayo ketchup, no como. <risa> Y, por favor, ¿tú puedes explicarle como a la gente qué es mayo ketchup? Mayo ketchup es una mezcla de mayonesa con ketchup uh -huh. y un toquecito de ajo, un poquito de ajo. Y esa es la magia que tiene el mayo ketchup. Y mira, tú, tú le tienes que decir la historia porque siempre le dije de cuando yo tenía como 14 años, cuando tú mudaste para acá, yo no podía hablar en español yo casi no podía entenderte. ¿Cómo fue cómo fueron esos momentos cuando tú me hablabas en español y yo me quedaba como... Pues mira, bien, bien, bien gracioso porque pues, yo te hablaba en español, literalmente era mi único idioma, sí. apenas hablaba inglés y tú me hablabas inglés y yo me quedaba así. Yo te hablaba español y tú decías, ah, pues... Tú sabes, gracioso, pero poco a poco, mira dónde estamos ya. Sí. Sí, y, y también él puede hablar inglés, así que yo puedo hablar en español. Right. Y, yep. So, sí, pasaba mucho tiempo, pero estamos aquí trabajando juntos y bueno, aquí vamos, ahora vamos a empezar alguna última palabra que tú le quieres decir. Pues nada, mi gente, metan mano no se rindan, no es imposible lo que tú quieras lograr si sigues trabajando para lo que quieres lograr lo puedes hacer so que no se rindan sigan cogiendo estas clases que han sido yo sé que han sido de gran ayuda para muchos de ustedes so que sigan aquí conectado con rock y sigan para adelante les deseo el mejor de los éxitos sí también yo yo quiero decir que trabajamos en este texto junto y es, es bien boricua so the spanish you're going to hear the way kevin speaks Is real Puerto Rican. I didn't tell him to. Of course, he can talk more proper if he wanted to, but I wanted him to talk like real Puerto Rican, how you would hear him talk with his friends, um, you know, with his coworkers or anybody just chilling in La Isla. So I don't want to see any comments of people saying, "Oh, you guys are talking hood Spanish. You guys are talking broken Spanish." Or not all Puerto Ricans talk like that. Obviously, not everybody talks the same. There's Americans that talk different than me. So. Um, those of you that enjoy Puerto Rican Spanish, I promise you, you guys are going to love this video, and we did it for you guys specifically. So, without further ado, let's get into it. Dígame lo papi, qué es la que hay. ¿Estás bien? Sí papi, todo bien. Aquí un poquito rochado, sabes. Pero ¿por qué? ¿Qué pasó? Todo bien. Chicos sí todo bien pero pues se me rompió el carro hoy, me quedé a pie eh, el día no ha sido muy fácil que digamos pero ahí vamos y tú qué inventas pues aquí en casa tranquilo esperando mi turno en la barbería para sicalarme al cabo por la noche mano eh, oye pero pudiste arreglar el carro pues mira no eh, lo llevé al mecánico y por el momento no tiene espacio hasta quizás hasta el martes o miércoles veremos a ver qué pasa. Ah, ok. Nada, papi. sabes lo que necesites. Cualquier cosa me dejas a saber. By the way, ¿qué vas a hacer hoy? Pues, mano, nada. Si estoy a pie, no puedo salir de casa. ¿Y tú qué inventas? Pues mira, vamos a hacer algo. Me invitaron para un party en San Juan. ¿Nos vamos para allá? Bueno, si tú me buscas y me traes. Después, claro que sí que me apunto. Para ver si me distraigo un poco la mente de tantas cosas que me han pasado hoy. Ah, pues dale, papi, perfecto. Claro que sí. Yo te busco y después te llevo a tu casa. Eh, tengo que salir como a las 4. Para el mall a comprarme una jopita. Para hoy, porque tengo que ir a cicalado Tú sabes cómo es esto, papi. ¿Para qué tienda vas a ir? ¿Y en el mall? Pues, hermano, de verdad que no tengo ni idea. Lo que vea, lo que me guste. Eh, lo primero que encuentre. ¿Necesitas algo? Pues tengo un poco de hambre, quizás... No sé, podemos comer algo antes de salir para no tener que pararnos antes de ir para el party. Pero, ¿qué quieres comer? Pues de verdad lo que sea, no tengo ningún problema. Ah, pues dale papi, tan pronto me recorten, me meto a bañar y te busco a tu casa. Dígame papi, ¿qué es la que hay? ¿Estás bien? Sí papi, todo bien, aquí un poquito derrochado, tú sabes. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? ¿Todo bien?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 To the next level then i highly recommend that you check out our free training it's called our three biggest secrets to learn spanish faster all you have to do is click the first link in the description or i will also pin that link down below in the comments just go straight to the comments who doesn't go to the comments of every video and click the first link that you see that will take you directly to the page where you can watch this free training video. It's about 30 minutes long, but it will really help you get to the next level with your Spanish so that you can learn to speak Spanish fluently and so that you can learn to comprehend native speakers when they speak to you. Now, if you did enjoy the video, do me a big favor and hit the thumbs up for me. Comment below. Let me know what else you need help with. You guys give me the content for my videos, anything you need help with. I try to provide different videos to help you with the problems that you may be having in Spanish right now. And if you want to see more of Kevin, also let me know because if a lot of people want to see him, then I just might have to fly him back here so that I can make him do more videos for me. <laughs> And uh, last but not least, please do not forget to subscribe to our channel, Speak Spanish Faster here on YouTube. Also hit that notification bell so you never miss any of our videos. If you hit that bell, you will get notified every time we drop a video. Until next time, I'll see you then.